En este vídeo os quería hablar de estrategias para entrenar el error. Y me diréis, ¿pero por qué vamos a entrenar el error? ¿Será vamos a entrenar lo que hacemos bien? Pues no, hay que entrenar el error, porque ¿quién no falla en esta vida, en el deporte? ¿Quién no está haciendo su deporte y falla una y otra vez a lo largo de un partido, de un set, de una carrera, de su evento deportivo? hay que normalizarlo, es normal tener errores, no pasa nada, lo importante es solucionarlos lo antes posible. ¿Qué podemos hacer para entrenar el error? O mejor dicho, entrenar lo que pasa a raíz del error para salir lo antes posible de él. Pues lo primero es ver en qué situaciones cometemos más errores, cuáles son aquellas. Lo ideal es, Verlas en nuestro deporte, analizarlas y escribirlas. ¿no? De todas las situaciones donde podemos cometer errores, cuáles son aquellas donde nos ocurre de manera más frecuente. Y dentro de esas tendremos que priorizar cuáles son las más importantes para nuestro deporte. Puede que cometamos errores en una determinada circunstancia, pero no importa mucho para tu deporte. Céntrate en aquellas que son realmente importantes y priorízalas. Dentro de estas situaciones, cuando analizamos una, tenemos que ver qué pasa por nuestra cabeza, qué ha ocurrido en esa situación, qué estábamos pensando, qué estábamos sintiendo, qué estábamos haciendo con nuestro cuerpo, estábamos ejecutando bien la técnica o no, estábamos pensando en los problemas familiares que tenemos o estábamos centrados en la jugada anterior o en la curva anterior. Todo eso nos ayudará a identificar cuál es el contexto donde se producen ese error, esos errores. Y una cosa importante es, cuando ocurre ese error, ¿cuánto tiempo tardas en volver a funcionar de una manera correcta, en volver a tener una ejecución buena, a funcionar a pleno rendimiento? ¿Cuánto tiempo te quedas ahí rumiando con esos pensamientos de lo he hecho fatal, voy a perder... No voy a hacer un buen tiempo. Esas rumiaciones, ese círculo vicioso, ¿cuánto te dura? Hay que hacer que dure lo menos posible. Por eso lo de entrenar el error. Intentar que dure lo menos posible para enseguida volver a hacerlo bien. Volver a hacer todo lo bien que tú sabes. ¿Qué estrategias podemos usar una vez que se ocurre el error? ¿Qué estrategias podemos usar para volver a tener un funcionamiento óptimo? Pues hay muchas, cada uno tiene las suyas. Hay una que es muy interesante, que es para parar esa situación y que nuestra mente y nuestra emoción no esté ahí anclada, que se llama detención del pensamiento. Intentar bloquear ese pensamiento. Una vez que lo hemos identificado, pararlo. Y lo podemos hacer simplemente diciéndonos una palabra, una palabra clave, una autoinstrucción que lo pare, que lo detenga. Puede ser stop o puede ser para ya, ya vale, venga, ya. Stop, paramos. De tal manera que le das una orden a tu cabeza para que deje de pensar en esa situación negativa, en ese error y se centre en lo siguiente, en la tarea, en lo que quieres hacer en esa curva que estás a punto de tomar, en ese punto que estás a punto de golpear, en tu deporte, en tu situación deportiva siguiente. Esta estrategia de detención del pensamiento es el primer paso para parar el pensamiento, pero luego tenemos que ocuparlo con algo, y ese algo también lo tienes que tener ya aprendido, tienes que saber en qué vas a focalizar tu atención, ¿vale? Tanto tu cuerpo, tu mente, tus emociones... ¿En qué te vas a focalizar? Primero, detener el pensamiento y luego focalizarte en lo que quieres hacer. Esas son las dos claves. Y cuanto más rápido lo hagas, menos tiempo ese error va a permanecer en tu cabeza y vas a estar en una fase de rumiación donde no vas a tener un rendimiento óptimo, que es lo que todos queremos en el deporte. Todo esto hay que entrenarlo, no te va a salir de la noche a la mañana. Generalmente tenemos una forma de funcionamiento cuando ocurren esos errores, nos quedamos ahí pensando y no actuamos de la forma correcta. Realizarlo en un entrenamiento nos va a ayudar a reducir ese tiempo de rumiación y conseguir pasar a nuestro rendimiento óptimo de la manera más rápida, conseguir que ese error pase rápidamente y volver a centrarnos en nuestro rendimiento, en nuestras acciones. Pero para eso hay que entrenarlo una y otra vez, analizar las situaciones claves, ver qué pasa por nuestra cabeza, ver qué vamos a hacer, utilizar las estrategias como la de detención del pensamiento, otra que nos sirva a nosotros y luego ponerlas en práctica. En el entrenamiento para luego cuando vayamos a la competición ponerlas en práctica de una manera más fácil y lo ideal sería de una manera automática, sin pensarlo. Como veis, estas estrategias, aunque son ideales para el deporte, este entrenamiento del error lo podéis aplicar a otros aspectos de la vida y de la salud. Por ejemplo, si estáis haciendo una dieta o un plan de adelgazamiento. ¿Cuántas veces no falla uno en intentar comer comida adecuada y al final pff, lo tiras todo por la borda? Pues también eso es, en vez de tirarlo todo por la borda y ya de perdidos al río, en vez de comerme dos trozos de la tarta de chocolate me como dos porciones enteras pues es la misma situación puedes no pasa nada has fallado entre comillas vuelve a tu cauce a tu estrategia lo antes posible espero que os haya gustado este vídeo que lo practiquéis en vuestro deporte que lo analicéis identifiquéis y pongáis en práctica todas estas estrategias para que consigáis un rendimiento óptimo en vuestro deporte.